Soy Jackie Soto y esto es Dilo Bien. Un detalle bonito para construir nuestros relatos es intentar elegir las palabras más sencillas posibles. A veces tenemos la tentación de utilizar nomenclatura especializada o términos que sean realmente literarios o poéticos y podemos comprometer la capacidad que tiene el otro de comprender aquello que le vamos diciendo. Les pongo un ejemplo. Hace años me tocó hacer vocerías sobre un informe sociológico que estaba basado fundamentalmente en la afectación de la agricultura, de las tierras de agricultura cultura en Venezuela, yo me lo leí como una vocera responsable, me aprendí los términos y a mí se me ocurrió en una de las entrevistas televisivas que respondí por él, hablar de los mantos freáticos, no siendo mi tarea regular, no siendo una materia de mi dominio. De allí en adelante, he pasado más o menos 20 años con mis amigos, mis mejores amigos, mamándome gallo cada vez que me ven o que se acuerdan de los mantos freáticos. Pude haber hablado simplemente de la capa de agua que está por debajo de la tierra. Era una manera más sencilla de decirlo y probablemente de mejor recordación, porque el riesgo cuando usamos palabras así de complejas es que sometemos al otro al ejercicio de pensar si la sabe, si no la sabe, si la escuchó alguna vez, ¿qué habrás querido decir? Y mientras está tratando de desentrañar esta historia, se va perdiendo del resto del relato. Lo que vayas a construir, trata de hacerlo con palabras accesibles para la mayoría. Eso no niega algún tipo de sofisticación, pero incluso en la sencillez hay un homenaje al placer. Porque si vas a decirlo, dilo bien.